Otra victoria más para Sergio Pérez en un circuito callejero. Este domingo, el mexicano conquistó el GP de Azerbaiyán y lo vamos a analizar en Grande Premio en Español. Bienvenidos. Ya son 5 de las 6. Carreras que ganó Sergio Pérez en la Fórmula 1 que fueron en circuito callejero sumado a la carrera sprint que ganó el día sábado en este fin de semana de Bakú una nueva conquista del piloto mexicano lo acerca en la pelea por el campeonato porque ahora solamente son 6 puntos que lo separan de Max Verstappen el holandés lidera con 93 puntos el mexicano está con 87 y tercero mucho más atrás con Aston Martin está Fernando Alonso eh, que tiene 60 puntos ya en otra liga, lo que da la pauta que este campeonato eh, va a ser definido solamente por los pilotos de Red Bull y en la que también la escudería austríaca es eh, el gran eh, firme candidato a obtener el mundial de constructores y lo que fue el trámite de esta carrera quizás una de las más anodinas del campeonato y quizás de los últimos años el GP de Azerbaiyán se puede resumir quizás en lo que ocurrió en las primeras 10 vueltas con Charles Leclerc que largó desde la pole position pudo mantener la punta en las primeras vueltas eh, hasta que se habilitó el DRS cuando Max Verstappen lo superó y veo también eh, perdió el puesto con Sergio Pérez para establecerse ya en el tercer puesto De ahí en más, Verstappen dominó las siguientes vueltas hasta que eh, una incipiente degradación en el circuito de Bakú llevó a que el holandés deba ir a boxes a cambiar eh, su compuesto del, media, del medio al neumático duro sin embargo, justo cuando estaba por entrar eh, a boxes el holandés eh, Nick Debris eh, tuvo un toque con uno de los muros del circuito y eh, debió abandonar dejando a su auto en la pista y eh, esta situación generó una cierta confusión en Red Bull que por ahí pensaban que Nick Debris iba a continuar su marcha en su Alfa Tauri, sin embargo eh, se activó el auto de seguridad beneficiando a Sergio Pérez que estaba en segundo lugar y que pasó... A liderar la competencia ya que Verstappen volvió al tercer puesto una vez que se acomodaron todos los autos después de cambiar sus neumáticos en boxes durante la neutralización y de esta manera la carrera entró en un trámite muy tranquilo eh, con Pérez manejando la diferencia frente a Verstappen y de esta manera pudo consagrarse eh, como Ganador en este circuito de Bakú, su segunda victoria en esta pista después de la que lograra en 2021, en la que también había sido su primer triunfo en el equipo Red Bull. ¿Y qué es lo importante, quizás, de, de esta victoria? Por un lado, marca también, quizás, la jerarquía y la relevancia que ha ganado Pérez en el último tiempo en Red Bull. La hay que recordar, por ejemplo, hace un año. Eh, en España, eh, Pérez también venía ganando y eh, recibió la orden de equipo de dejarlo pasar a, eh, a Verstappen Algo que no sucedió ahora eh, en el GP de Azerbaiyán Más allá de que también eh, Pérez también ganó una competencia en Arabia Soviética Lo que demuestra que tiene una mucho mejor valoración de por parte de la escudería austríaca y también hay como factor importante el factor suerte que es el, lo que le ocurrió a, con el auto de seguridad eh, quizás en otras competencias tuvo eh, problemas justamente con eso recordar también la primera Pol que obtuvo en Arabia Saudita cuando eh, en 2022 cuando venía ganando y también entró eh, un auto de seguridad cuando había cambiado de neumáticos lo que lo perjudicó en, eh, en el desarrollo y que finalmente la competencia quedó para Max Startup en, en aquel año pasado. Ahora más, bueno, lo que se puede decir es que Pérez puede eh, sacar provecho de esta proliferación que hay en el Mundial de Fórmula 1 de los circuitos callejeros. Va a venir Miami, va a venir Mónaco, está Las Vegas, eh, hay bastantes posibilidades, está Singapur también, eh, de que Pérez pueda sacar a relucir esa virtud que tiene en los circuitos callejeros para poder lograr eh, más victorias y poder acercarse por ahí un poco más a Verstappen en lo que por ahora es una lucha por el campeonato la cuestión es si sí, realmente tendrá la posibilidad y la capacidad de poder pelearle a un piloto tan completo como Verstappen teniendo como... Eh, referencia, ¿no? Esa virtud que tienen los circuitos callejeros. Así que quizás la semana que viene en Miami sea una clave para Pérez de poder demostrar si realmente está en condiciones de prear el campeonato. Quizás de poder aspirar a ser el líder de la tabla de pilotos. Y quizás, quién sabe, eh, convertirse en un nuevo Nico Robert, aquel piloto alemán que en 2016. Pudo vencer la batalla a Lewis Hamilton por solamente 6 puntos en aquel duelo recordado de Mercedes. Por ahora eh, la situación entre Pérez y Verstappen es de una tensa armonía. Eh, por ahora no hubo incidentes eh, que remarcar en esta temporada. Quizás hay que recordar el incidente que tuvieron en el GP de San Pablo del 2022. Pero por ahora la situación está calma. Hay que ver a partir de las próximas carreras, cómo se dará esta relación entre compañeros y si Pérez tiene la posibilidad de luchar por el campeonato y quién sabe, soñar con el título. Si te gustó este contenido de Grande Premio, dale like, compartilo y activa la campanita para eh, poder enterarte cuando hay nuevos videos de Grande Premio en español. Hasta luego.